Bueno, le damos caña. ¡Hola, hola! Acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de The Matrix Reloaded o también conocida como Matrix Recargado. La secuela de The Matrix de la que ya hablé en el episodio anterior, por si no se dieron cuenta. Estoy hablando de todas las películas de Matrix porque se estrenó en estos días la cuarta entrega de esta franquicia, The Matrix Resurrections, ya, ya voy a hablar de esa película, cuestión que me vi las tres que me faltaban, porque en realidad me faltaban dos para la trilogía original y bueno, como se estrenó la última también la vi, ya había visto la primera, obviamente ya hablé de esa película en el podcast, me vi las tres que me faltaban de un tirón en un día para poder grabar estos episodios y cerrar el año, porque con estos episodios se termina este año 2021 en después de otra función así que la próxima que me escuchen después de hablar de The Matrix Resurrections ya vamos a estar en el 2022 así que bueno, qué alegría che otro año. Cuestión a partir de este punto es donde empieza, se podría decir de alguna manera, mi enemistad con esta saga, porque a ver, como la primera creo que no hay, al menos de las tres películas que le siguieron, no no no le llegan ni a los talones. No me gusta comparar, pero bueno, básicamente en este caso es la secuela y las próximas son las, las otras secuelas, o sea, si no se comparan con películas del mismo universo, bueno, ya no, no me gusta comparar, como les dije, pero en este caso es bastante válido. La cuestión es que, a ver, no digo que no me gustó, porque parece que ya le voy a tirar toda la mierda posible a esta película, no para nada, pero bueno. Es un bajón importante en comparación a la primera película, tiene sus cosas buenas, la verdad no lo voy a negar. El tema con algo que pasa con esta secuela es que siento que utilizaron uno de los recursos que funcionó mejor en la primera película en un exceso impresionante para Matrix recargado. Para que se den una idea, Estoy hablando en específico de las escenas de acción. Yo creo que si le sacamos todo el exceso de, de, de escenas de acción que, que tiene esta película. Dura mínimo, mínimo, 40 minutos menos, mínimo. Y el tema de la duración es algo que yo siento que no se maneja bien en esta saga. Básicamente, a ver, en la primera se llevaba mucho mejor todo ese temita. Porque no voy a negar que por momentos... Era un poco lenta, no recuerdo si lo mencioné en específico en ese episodio. Pero al menos en la primera, con todo el tema de conocer la Matrix, conocer este mundo, las explicaciones que eran necesarias, porque nos están metiendo en un mundo nuevo, y es obvio que vamos a tener que entender todas estas cosas para poder entender la película y todos los conceptos, pasaba mucho mejor de lo que pasó en las siguientes películas, que además tienen más o menos la misma duración, la última Matrix Resurrections Dura casi 3 horas 2 horas y 20 y pico Entonces es un tema El tema de la duración en las películas Hay que saberlo llevar Porque si no se maneja bien Es un problema Realmente es un problema Y siento que en esta película es, es un problema Porque lamentablemente Se dejaron llevar por el recurso de, de las escenas de acción Que a ver No estoy criticando eso Porque también es como un arma de doble filo es excesivo en un punto, al menos desde lo que yo pude percibir, pero tiene escenas increíbles. Entonces, siento que, que ahí tomaron como uno de los recursos fundamentales de The Matrix de la primera película, que eran las escenas de acción, y acá lo explotaron al máximo. Y además se nota que se alarga mucho todo, ya desde esta segunda película. Yo creo que si se hubieran quedado en la primera nada más, sería perfecto. Y lamentablemente no fue así, al menos para mí. No, no estoy diciendo que esta película y Matrix Revoluciones sean malas, pero bueno, yo creo que si no existen dentro del mundo de esta saga, y la verdad que se podría vivir igual con lo que vimos en la primera película. Es cierto que se introducen cositas nuevas como Zion, que es este lugar en donde estaban todos los sobrevivientes de esta guerra contra las máquinas, bueno... Podemos ver un poco más de eso, pero se siente como muy alargado todo, realmente. Y ni hablar en Resurrections, ya voy a llegar a esa película. Más o menos es lo que puedo hablar sin spoilers, porque ya me quiero meter con spoilers para poder hablar un poco más en detalle de todo. En líneas generales, Destaqué bastante esto de, de las escenas de acción, que bueno, se puede hablar de eso sin spoilers, así que lo destaqué como algo que sentí como muy excesivo y lo más destacable posiblemente es que ya a partir de esta película personalmente sentí que se perdió un poco la esencia de lo que fue la primera película, es como que hubo un bajón y se nota, realmente se nota, entonces me queda hablar con spoilers nada más, si no vieron la película vayan a verla, está en HBO Max, si tienen HBO Max, nunca digo dónde pueden encontrar las películas cuando hablo acá en el podcast. Lo que pasa es que si me siguen en mi Instagram personal, chivo, síganme, Panchan Raccoon, ahí pongo cada vez que veo una película en donde la pueden encontrar disponible. Y si no, Google, y bueno, ahí pueden encontrar en donde ver una película. Básicamente Google te ayuda en todo. <ríe> Voy a hablar con spoilers de esta película, así que si no la vieron, vayan a verla, y si ya la vieron se pueden quedar, si no la vieron y no les interesan los spoilers, bueno, quédense. Esto sigue bajo su propia decisión. La historia básicamente sigue después de lo que pasó en la primera película. Que matan a Neo pero como era el elegido no lo mataron. Entonces sobrevive. Sobreviven después de todo lo que pasó en la primera película. Y empezamos esta película con un sueño de Neo. En el que ve morir, entre comillas. Hice el signito de comillas. Acá no me ven pero lo hice. Ve morir a Trinity. Entonces se queda bastante preocupado. Y entre todo eso llegan a Zion porque hay como una reunión con los capitanes de las demás naves porque ellos estaban en una nave en la que estaba Morfeo y bueno, toda esa cosa. Están todos preocupados porque los sentinelas que debo admitir que me dan mucho miedo, no sé por qué. Debe ser por su forma medio rara, como van caminando entre comillas, porque medio que vuelan y se arrastran, pero hay partes que caminan y es como que con todos los tentáculos y todo eso, entonces me, me da bastante miedo. Pero bueno, están todos bastante cagados ahí porque puede que los terminen atacando, y uno de los capitanes se queja mucho porque no le gusta que las naves se vayan y que no estén defendiendo el lugar. Y la película va un poco entre lo que se ve en Zion, con todos estos problemas, Políticos de alguna manera Y lo que se ve en la Matrix Porque siguen yendo a, a la Matrix Para averiguar algunas cosas Porque qué Neo tiene que volver Y bueno, todo el temita de ser el elegido Y todas esas cosas Y le creen a The Oracle El oráculo La oráculo que en un punto, el temita del oráculo me cansó. Porque es como que, si no lo dice ella, siempre consultarlo con ella es como, bueno, vamos a, vamos a atacar a los sentinelas, no sé. O vamos a, vamos a comprar unas papitas al, al supermercado al día, que son tan ricas. Antes vamos a consultarle al oráculo, porque ella tiene que decir si tenemos que ir o no tenemos que ir, cuál compramos, qué sabor compramos. Y después vas al oráculo y... Ella te dice, no sé, no, no sé la respuesta, ¿vos la sabés? Mm, y te empieza a mirar, ¿viste? Es como una psicóloga, te, te, te hace la, la pregunta a tu pregunta para que vos pienses Y al final no compraste ninguna papa Entonces es como que, para la primera película está bien, es como una guía Funciona en, en, en la trama, en la historia, no, no voy a negar que está bien en la película El concepto de, de, del oráculo de la oráculo, igual suena mal la oráculo, pero bueno, pero ya a partir de esta segunda película es como que... ya está. Dejémoslo ahí, encima en un momento se reúne con Neo y es como, bueno, me voy. Me dio mucha risa eso porque es como el, el que estaba acompañándola en ese momento, que era como su guardaespalda, digamos. Le dice, no tenemos que ir, porque se viene la fea Bueno, nos vamos Y a Neo lo dejan completamente solo ahí Solo Y viene el agente Smith Que se multiplica, muy buena escena Ya voy a entrar en eso Pero se fue Se fue, se fue la mierda Después igual nos enteramos de que era como Parte de las máquinas todo eso bueno. Sinceramente No les voy a mentir, a ver Para qué mentirles mi querida audiencia. A partir de esta película es como que la historia ya me importó bastante poco, de hecho hay cosas que no entendí, o, o estaba bastante perdido, ya medio que no me interesaba mucho, no, no sé, es como que ya de por sí sentí todo muy agarrado de los pelos. No agarrado de los pelos en el sentido de que las ideas no tenían sentido justamente, más bien del lado de estirar algo para que funcione. Y en algunas cosas funciona, pero en otras como que ya no, y no sé, no sé, dudas de mi parte. Y bueno, básicamente va por ahí la historia, van un poquito a la Matrix, están un poquito ahí en el mundo real, los centenelas de acá para allá, están todos ahí al pie de la guerra, porque se viene la guerra prácticamente inevitable. Nos enteramos al final que este proceso como que se va repitiendo, por el arquitecto que aparece ahí en ese lugar lleno de, de pantallitas, en el bar, estaba en el bar ahí, viendo todas las jugadas para cobrar, un penal que no existe, básicamente era como una historia que se iba repitiendo, esto de el elegido, la matrix, reiniciar todo y bueno, hay como toda una cuestión también filosófica, es muy filosófica esta película, en, en general la saga lo es, la primera era bastante, tiene muchas cosas, acá Hablan mucho, bastante hablan, y yo creo que ahí también pifiaron un poco, por ahí no era necesario tanto para hablar, pero bueno, no digo que esté mal dentro de, de todo. A lo que voy es que hay como muchas cuestiones de, che, ¿le, le vamos a, a seguir creyendo a, a Morfeo de que la profecía se va a cumplir y seguimos creyendo en mí, o no, nos va a salvar? ¿Qué hacemos? Porque... Vienen estos bichos, nos van a matar a todos. Es como que va dando vueltas de acá para allá. Y todo eso, entonces... Bueno, es eso, básicamente. En la película también está, porque me había olvidado, esta cuestión de que Nio va a hablar con la oráculo. La orácula. Y ella le dice que tiene que ir con el cerrajero, que el cerrajero abre un montón de puertas. Bueno, eso después lo lleva a él a hablar con... El arquitecto, que es quien creó la Matrix, y que al igual que la Oráculo, son programas que están ahí, digamos, ¿no? De, del lado de las máquinas. Pero como que hicieron sus, sus cosas. Básicamente. M más por el lado de, del oráculo. La Oráculo. Que eh, bueno. Ella ayudaba a las personas. Básicamente. Entre lo negativo. Yo sentí que la película ya no empezaba como empezó la primera. No por el hecho de, de seguir, digamos, ese hilo, sino porque ya de ahí me sentí un poco afuera de este universo, digamos, porque se sentía como distinto a lo que nos habían propuesto en, en la primera película. Tenemos ahí como una escena medio lisérgica, medio momento crinfis. Con gente bailando y todo así re loco. Que duró bastante. O sea, eso también me pareció medio raro. Porque... Duró bastante. Esa escena. No sé qué onda. Pero bueno. Fue todo muy raro. Es como que la, la primera media hora de la película... Me sentí un poco afuera de la película por cosas así. Como, como que no, no, no estaba viendo algo de, del mundo de Matrix. Salvo el principio que... Tuvimos algunas cositas de, de peleas y, y cosas así que, que eran más cercanas a la primera película Pero después es como que... raro Ya cuando van a hablar con la orácula No sé cómo mencionarla, la verdad Pero bueno, la oráculo Voy a quedar en la oráculo Cuando Neo va a hablar con la oráculo Que le da un caramelo, una copada el, el, el personaje me cae bien O sea, no lo voy a negar La verdad que me cae bien pero ya como que en un punto iba a consultarle todo, es como re molesto, pero bueno. Cuando va a hablar con ella, que le dice lo de andar con el cerrajero, ahí llega el agente Smith, que se estaba metiendo como en, en, en las demás personas, digamos, ¿no? Porque siguió en la Matrix, después de lo que pasó en la primera película, se fue metiendo en distintas personas. Así como lo hacían los agentes ya en la primera película que se metían en los distintos cuerpos para ir moviéndose e ir atrapando a, a las personas que estaban digamos del lado rebelde de toda esta guerra. Acá el agente Smith hace lo mismo pero ya es como que toma ese cuerpo. Entonces son como clones de alguna manera de él y después ya en el final de la tercera Vemos, bueno, sería spoiler de la tercera si no la vieron, así que no, no lo quiero mencionar, pero vemos algo sobre eso justamente. Bueno, ahí es como que volvimos a Matrix. Acá sí, esto era lo que, lo, que, lo que quería realmente. Estuvo muy buena esa escena. La verdad, estuvo muy buena esa escena, pero ¿por qué la nombro? Porque hay algo que no me terminó de convencer y seguramente ya saben de lo que estoy hablando. Y pensarán, oh Sebastián, qué hincha pelota. Porque la verdad que buscarle la vuelta a todo esto... Dale, déjate de joder. Igual como he mencionado en otros episodios, que yo hable de puntos negativos, no significa que sean negativos para la película al punto de hacer mal a la película o bajarle el nivel a la película. No, no, no, no. Hay cositas que son negativas porque son negativas desde mi percepción o sea, mi palabra no vale, básicamente esto hay que aclararlo, es mi opinión como ustedes pueden tener su opinión, es mi opinión de, de lo que yo vi, o sea, es mi interpretación de las cosas, bueno si ustedes a si ustedes les encantó esta película perfecto, o sea, no, no los voy a bardear por eso, cada uno percibe las cosas distinto y bueno, no me voy a poner filosófico en todo esto, pero a lo que voy es que cuando hablo de puntos negativos o puntos positivos, son cosas que yo percibo como negativas y positivas dentro de una película, pero en ambos casos no son muchas veces influyentes para el resultado de lo que yo percibo para saber si una película es buena o mala, o si me gustó o no me gustó. A veces sí, y lo aclaro, pero bueno. En este caso no es algo que me haya molestado, porque de hecho, lo acabo de mencionar, la escena es muy buena, pero sí me hizo un poquito de ruido el efecto de los distintos Smiths. Que estaban ahí cagando a palos a, a Neo. A Mr. Anderson. Me encanta escuchar a Hugo Weaving decir... Mr. Anderson es maravilloso. Maravilloso. Debe ser de las mejores frases de la historia del cine. No sé si la mejor, pero de las mejores. Porque además cuando lo dice lo dice como... De una forma... Nada, me encanta. Boludeces que me gustan a mí. Cuestión, ¿hay los clones de, de la gente Smith? Ah. Para lo que son los efectos de la época, en general la trilogía sale muy bien parada. O sea, eso también lo voy a mencionar con Revolutions. Son tres películas que resistieron muy bien el paso del tiempo. Y realmente es algo para destacar. Y en esta escena también, bastante bien todo. Tiene estos momentitos que parecen como personajes de un juego de, de computadora, o de play, no sé en ese momento que había, play 2, pero está bien igual, o sea, es algo que por ahí al verlo en la escena es como, mm", me hizo un poquito de ruido y me sacó, pero no al nivel de, che qué cagada, esto es una mierda, no, no, no. Algo que mencioné también antes, y ya me explayé bastante, así que no veo necesario mencionarlo demasiado, pero sí lo voy a mencionar dentro de los puntos negativos, porque es en donde entra, que es el tema de la acción, mucha acción. O sea, de nuevo, yo siento que si sacan el exceso de, de escenas de acción en esta película, 40 minutos menos de metraje tenemos. Fácil. Y yo no sé hasta qué punto, por eso es un arma de doble filo, no sé hasta qué punto es bueno y es malo. Porque también un poco sentí eso de que la historia era como medio flojita, entonces ¿qué hacemos? ¿Con qué tapamos los agujeros? Escenas de acción. Que son geniales. Eso ya lo voy a mencionar en los puntos positivos y remarqué varias escenas. Son geniales. O sea, no tengo nada en contra de, de, de la acción en la trilogía de Matrix. Y hablo en específico de la trilogía, de las tres películas originales, son geniales. O sea, la, las escenas de acción en estas películas son geniales. No, no, nada para, para reprochar. Pero siento que se le fue la mano un poco en, en esta película. Se siente como muy excesivo todo. Demasiado. La historia también... Eh, de nuevo, siento que dieron muchas vueltas, es como que quedó todo muy ahí y se notaba como que estaban estirando, estirando, estirando. Las secuelas se notan como un esfuerzo de seguir contando esta historia que, repito, para mí solamente con la primera película ya estaba, ya estaba. Y nunca me sentí tan así viendo otras sagas, porque por ahí, en otras sagas... Entiendo que hay más cosas para contar, y algunas veces también siento como con Matrix que puede que no haya mucho más para contar, pero tampoco siento que lo que estén contando esté de más, como bueno, no era necesario, pero qué sé yo, no le hace mal a nadie. Está bien, pocho, clero y listo. En este caso es un poco así, o sea, no era necesario, tampoco es algo que piense, uff, está mal, pero siento que la primera es tan buena, tan buena película que las que le siguieron no, no estuvieron a la altura y, y se nota esa diferencia, y es una pena que se sienta así, pero bueno, se siente así. Y el último punto negativo es que esta película, al menos a mí, se me hizo lenta. La verdad que se me hizo lenta, creo que también va un poco de la mano con la historia, porque es como que todo se hace muy hablado en un momento, muy como... Que no arranca y por ahí tenemos una última media hora muy buena, pero eh, cuesta, cuesta. Y son dos horas, o sea, se, se sienten esas dos horas, se sienten. Como que no supieron manejar el ritmo de la película y, y se siente bastante, es bastante pesada. Eh, y miren que hay películas largas y se administran mejor en los tiempos en, en, en esas películas. Eh, y qué sé yo, cuando pasa eso, la verdad que a mí me, me saca. De la película, repito, opinión mía, puede que a algunas personas no les haya pasado, pero a mí me pasó y cuando me pasa, me saca de la película. Es como que ya me distraigo, como que no estoy ahí metido y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero hubo cosas positivas, porque parece que la estoy haciendo mierda esta película y no, hubo cosas positivas. La banda sonora me encantó, la verdad que me encantó, hay muchos momentos como con un sonido de tambores que me volvió loco para las personas que me conocen saben que amo las bandas sonoras de las películas en especial cuando se notan en la película o sea son bastante funcionales a lo que se cuenta y, y, y llegan en momentos de peleas por ejemplo en el caso de esta película pero en, en otras películas no sé en, en una situación más tensa en una situación dramática en una situación no sé de alegría, lo, lo, lo que sea, pero cuando están bien las bandas sonoras y tienen sus buenos momentos, la verdad que, que me encanta, y acá, bueno, la verdad que muy bien esos momentitos con, con los tambores, como de redoblantes, una cosa así, no me, me, me encantó. Las escenas de acción, porque lo mencioné como algo negativo, el exceso, pero no puedo negar que son geniales, y las que destaqué, la pelea de Nioh con Seraph, que es este... Guardaespaldas, de alguna manera, de, de la oráculo Que esa pelea es genial, porque de la nada es como... ¿Vos quién sos? Soy niño vengo a ver al oráculo Ah, tengo que chequear Y se empiezan a cagar a palos Y cuando terminan es como, listo, ya está Y, pero... ¿Por qué todo esto? Bueno, tenía que estar seguro, pasa Genial, me, me, me encantó, encima muy... Muy buena pelea, muy buena que es cortita, no hay demasiadas cosas Y dentro de lo que es el mundo de Matrix Que están las patadas voladoras La gente caminando por las paredes y todo eso Es una pelea bastante sencilla Bastante normal, digamos O sea, bueno, vuelan un poquito en algunos momentos Y hay cosas como que no se podrían hacer en la vida real Pero es lo más cercano a la vida real, digamos Que se podría hacer en una pelea Y estuvo muy bien, la verdad que estuvo muy muy bien esa pelea la que ya mencioné anteriormente. Todos los Smith contra NIO. Que hubo un detalle curioso en esa, en esa pelea. Que en un momento Nio agarra a uno de los Smith y empieza a dar vueltas. La cámara en, es, en esa pelea. No, no. La verdad que las cosas buenas las tengo que destacar. O sea. Hay que ser justos. Esa, esa, esa, esa, esa, esa pelea es genial. O sea, tiene tantas cosas buenas esa pelea. Que el temita de que por momentos parezcan como muy computarizado, que se note toda esa computarización, ya queda de lado. O sea, no me importa. Es genial, es genial, es, es, es genial. Hay un momento icónico que también es de esos momentos que seguramente viste sin haber visto la película. Que es con Neo, que tiene el palo y le empieza a pegar a todos girando. Genial. Pero bueno, a lo que iba... En un momento agarra uno de los Smith, empieza a dar vueltas y lo revolea contra otro grupo de agentes Smith. Y cuando golpean, vayan a fijarse, por ahí yo estoy loco, se escucha como el ruido de bolos del bowling cuando haces la chuza que tiras los, los bolos. Y me dio mucha risa porque, o sea, está bueno el efecto. Es hasta lógico en un punto. Igual, obviamente, si golpeas a un montón de personas no hacen ese ruido. Pero nada, me, me, me, me gustó, la verdad que me gustó, es un detalle que, que me pareció muy muy bueno O estaba loco, porque por ahí escuché cualquier cosa, de hecho repetí la escena porque la primera vez fue como Che, pará, yo escuché bien y volví y bueno, dos veces, tres veces creo que, que lo escuché y me pareció eso Si quieren corroborar y después me mandan un mensaje ahí al Instagram Si sí, se va, tenías razón, o no, escuchaste cualquiera, estás re loco bueno, para, para confirmar, ya es fin de año y no entiendo nada igual, así que, no sé. Hay una pelea de Nio, también otro momento icónico que, aunque no hayas visto la película, viste ese frame de Nio parando las balas, épico, épico. Y después toda la pelea en ese lugar con las espadas, to todo también. Realmente, sí, hubo exceso de escenas de acción, pero son muy buenas. Es como, creo que acá una vez lo dije, el dulce de leche en la torta, como... Ya, ya hay bastante dulce de leche Vamos a meterle más A veces, si no te cae mal Puede ser... Puede ser algo rico Así que, en este caso Más allá de que lo hayan mencionado como algo negativo Bueno No estuvo tan mal O sea, hay que mencionar que la verdad que son Son escenas muy hipnóticas O sea, te quedás como un... Al menos, en mi caso Como un boludo mirando la pantalla Y fascinado de lo que estás viendo Porque la verdad que lograr eso es bastante complicado en un punto, lo logran como si fuera algo fácil, como lo hacemos así, listo y todos contentos. Toda la persecución cuando ya Trinity y Morfeo tienen al cerrajero y empiezan a escapar de estos gemelos medio Black Eyed Peas con las rastas, toda esa persecución espectacular, espectacular, se van pasando al cerrajero, parece como una pelota, ¿viste? se la van pasando para que no los atrapen con, con el cerrajero ahí porque lo necesitaban. Y la pelea de Morfeo arriba del camión. Momentazo. Momentazo. La manito de Morfeo. Ese gestito que se repite en toda la trilogía. Me, me encantó. Me, me encantó ese gestito. Y bueno, toda la pelea genial. Toda la pelea genial. Me gusta que le hayan dado más lugar, por ejemplo, a Morfeo en cuanto a las peleas, porque si no siempre es Nio como, bueno, vamos a ver todas las escenas de acción con Nio y no, en este momento la verdad que destacó muchísimo y me, me gustó, me gustó bastante. Y bueno, creo que nombré todas las escenas de acción, al menos las que tenía anotadas, la verdad que, repito, entre la pelea de Nio contra los Smiths, el momento de las balas que después termina en toda la pelea en ese lugar lleno de espadas, y este momento de la persecución, con la pelea de Morfeo arriba del camión, con uno de los agentes, la verdad que, nada, muy muy buenas escenas de acción. En exceso, sí, lo sigo sosteniendo, pero muy buenas, no lo voy a negar. Hay un par de momentos que me causaron gracia. Uno, por parte de Link, que es como este nuevo operador, digamos, de, de la nave, porque no sé qué pasó con los... Con los otros, porque, a ver, teníamos a Tank y a Dozer, a Dozer lo habían matado, si sí, no me equivoco, perdón, fin de año, no, ya estoy con 20 pestañas abiertas ahí, estoy grabando medio con lo que queda de mí, pero a Dozer lo mataron, lo mató Cypher, y Tank quedó vivo. O sea, le había disparado a Cypher, pero después él le dispara a Cypher y salva a Trinity con, con la llamada. No apareció acá, ¿no? No, no, ¿no? sé qué pasó por ahí. Me perdí algo en, en la historia. Confirmaron por qué no estaba y qué sé yo. Cuestión que, bueno, Link es ahora quien está ahí en la computadora y todo eso. De hecho, él está casado con si que vive en Zion, y es hermana... De Tank y Dowser. No recuerdo si Tank murió La verdad no... no sé Me, me pareció raro no verlo, pero Link Personajazo, la verdad que me encantó Y en un momento dice... Cuando se besan Neo y Trinity, que Neo salva a Trinity de una caída después de que recibiera un balazo en el aire. Muy buena escena, que de hecho la vimos un par de veces porque está en el comienzo y está en el final. Era el sueño que había tenido Neo. Él la salva y le saca la bala. Muy efectivo el poder de Neo, la verdad. Además se la pasó toda la película volando, muy Superman también. Y ahí se besan, y no recuerdo bien qué pasa, pero Link justamente dice, no lo entiendo. Y yo en ese momento lo miré a Link y fue como. Estoy igual. La no entiendo nada. Acá hace 30 grados de calor y yo no estoy entendiendo cosas de la película y eso me molesta en un punto, pero bueno. El poder del amor, chicos. Y el otro momento que me dio un poquito de, de gracia es el del beso de Nioh con Mónica Bellucci. No recuerdo el nombre del personaje, pero sé que era Mónica Bellucci. Que. Ella les iba a entregar al cerrajero porque el marido, que era el francés, no se los quería dar, y bueno, cosas. Ahí también hay como toda una cosa filosófica de causa y efecto, y Nada. Me dormí un poco en esa parte. No, no me dormí, pero ya cuando se ponen densas las cosas, no me gusta. Y Mónica Bellucci, Perséfone, el personaje, ahí está averiguando, dice... Yo les entrego al cerrajero, todo muy lindo, pero... Me quiero chapar a Ania. Porque no sé cuál era la razón, como que ella quería sentir ese... ese eso del, del beso, como algo verdadero, no, no sé. Y me, me dio mucha risa porque cuando lo va a encarar para darle el beso... O se le acerca un poco... Ahí estaba Trinity y le apunta con el arma. Me dio mucha risa porque es como... Te acercás a mi novio y te comes un balazo, básicamente. Pero bueno, después le termina comiendo la boca y queda todo ahí. Nada, pero me, me gusta ese momento, muy gracioso. Y termina la película con Calm Like a Bomb de Rage Against the Machine. Así como en la primera terminaron con Wake Up, también de la misma banda. Y en la tercera no hubo final con Rage Against the Machine. Pusieron una canción Horrible, la verdad no me gustó, pero bueno, no sé con qué voy a terminar ese episodio del podcast, porque esa canción no me gustó y no la quiero poner en el final. Así que bueno, voy a ver con qué termino, porque me gusta terminar con canciones y con música en la mayoría de los episodios, como lo habrán notado. Y al final final, porque al final final, literalmente, después de todos los créditos, está el tráiler de de Matrix Revolutions, porque ambas películas salieron el mismo año, en el 2003, y metieron el tráiler o teaser tráiler en el final, y la verdad que las personas que fueron a ver esta película en el cine y terminaron con eso, manija completamente, o sea, me dio manija a mí, que estaba en mi casa lo más pancho viendo la película, imagínense lo que habrá sido ese momento en el cine, una locura, la verdad que... Un golazo hacer esas cosas, además la película salía en unos meses, así que venía como anillo al dedo, la verdad que muy muy bien. Y hasta acá mi reseña de The Matrix Reloaded, Matrix recargado para la gente de Latinoamérica, toda la gente que querida de Latinoamérica. Mi calificación es de 7 sobre 10, el próximo episodio voy a hablar de The Matrix Revolutions y... Para terminar el año voy a hablar de The Matrix Resurrections. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba Pancham Raccoon. También en Leatherbox y en Medium, arroba Sebar y Guido. Voy a dejar igual todos los enlaces abajo en la descripción por si me quieren seguir. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.